Y está lista para ser calentada, en práctica. Qué claro. Lindo. Un ojo. Para mañana. Bueno, ya falta menos. Me meto en la cama. Hiciste empanadas, pastel de papa. Piqué el perejil, el pique ajo, pelé el ajo. pique pelé. Esto cuando se enfríe un poquito más lo pones en la heladera. Lo puedes poner en la mesada, si se enfría más velozmente.